Ingresamos en este tercer bloque eh, hablando de los maestros que claro. tanto marcaron nuestra vida. Las señoritas que pasaron por las aulas de, de nuestra infancia, ¿no? Exactamente, nos marcaron, como bien decías al principio del programa Clary, para muchos el primer amor, ese primer, uh -huh. esa primera persona con la que uno se afianza fuera de tu familia, fuera del círculo claro. íntimo que es tan importante. Uh -huh. Sabemos obviamente que se conmemora en honor al padre del aula, a Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, porque muere un 11 de septiembre, entonces en honor a él, uh -huh. se instaura ese día como el Día del Maestro. Recordemos que él fue presidente entre 1868 y 1874. Pero lo que te voy a contar, porque ese dato ya lo sabemos, son algunas curiosidades, de la vida de este prócer por el cual uh -huh. se instaura el Día del Maestro. ¿Sabías, Clary, que... Eh, este es un dato muy curioso. Todos sabemos que se llama Domingo Faustino Sarmiento. Sí. Bueno, es Faustino. Domingo no. Domingo se le ponía a modo de seudónimo. ¿Por qué? Porque se le, se le asociaba el día en el que había nacido. Él ah, nació un domingo, entonces por eso le decían se le decía el domingo. Exactamente, pero todos... Generalmente lo conocemos como Domingo Yo, Faustino Sarmiento. Pensé que se llamaba que era así, era el nombre ¿Claro? de Pila, exactamente. Pues no. Vivimos engañados Hemos toda la vida. Faustino Sarmiento. Domingo es simplemente el <risas> seudónimo o nombre que se le ponía haciendo, evocando el día en que había nacido. Bueno, díganme el viernes domingo. a partir de claro, ahora, Claro. Viernes, Clara, Sechín. Viernes, Clar y Clarice, viernes. Se chin. Clar y viernes. exactamente. <risas> Otro dato curioso vinculado a Sarmiento <risas> es que, ¿sabes cuántos hermanos tuvo Clary? Ay, me imagino que muchos. 15 hermanos tuvo ¿Qué? Domingo Faustino. Es un montón. ¿sabes? 15 hermanos, así que doña Paula doña tuvo Paula. que criar muchos hijos. Por favor. Pero en esa época, lógicamente, a raíz de la medicina, la calidad de vida y demás por finales del 1800, uh -huh. eran complejas. Sí. Solamente llegaron a la adultez 5 oh. de esos 15 hijos. 5 hermanos, bueno, 4 uh -huh. hermanos de Domingo Faustino Sarmiento, sí. pero tuvieron 15, fueron 15 hijos, es decir, una familia muy numerosa, tanto uh -huh. que por ahí Pocos conocen. Otro dato curioso es que él no estuvo la escolarizado en la escuela, o sea, no, no realizó la escuela primaria Mira. a tiempo, comenzó tarde, pero sí fue muy autodidacta. Si se quiere, sus padres lo ayudaron, lo incentivaron a leer, de hecho comenzó a leer casi de forma perfecta con tan solo cuatro años. Muy bien. Muy jovencito, muy chiquitito, te podríamos decir que un niño prodigio con cuatro años ya leía perfectamente Domingo Faustino Sarmiento. <risa> Otro dato es que él fue el encargado de realizar el primer censo en la República Argentina, obviamente preocupado por la educación y por conocer las condiciones en las que vivía la gente durante su presidencia, cuántos niños había, cuántas personas adultas y demás. Fue el que encaró el primer censo, como se conoció el primer censo en la República Argentina en el año 1869. Y como otro dato de color, ¿sabes cuántas escuelas llegó a fundar en, durante mm. su periodo, durante su gestión en todo el país? 801 escuelas. Muchísimo. Muchísimas. Hoy por ahí vemos distintos gobiernos que hacen dos, tres, más o menos. 800 escuelas logró hacer durante su gestión. Wow. Recordemos que trajo maestras de Estados Unidos porque ¿Sí? él había viajado al norte para poder profundizar sus conocimientos en educación. Quedó admirado, maravillado por la forma uh -huh. o la calidad en la que se educaba afuera y quiso traer eso a nuestra tierra. Y trajo docentes, distintas maestras de Estados Unidos, que ahí pasaba una foto entre las que traje, que se ve bien antigua, esa puntualmente. Esas son maestras que esas vinieron, maestras ah, que vinieron con Sarmiento de Estados Unidos, maestras yanquis, que puntualmente hay tres maestras que descansan aquí en el cementerio de la capital de Mendoza. Ah, mira. Yo el año pasado lo comenté en una de las visitas que hicimos ahí con Jesús uh -huh. con el guía, tres de esas maestras están enterradas aquí en la provincia de Mendoza en el cementerio de la capital. Así que son algunos datos para conocer un poquito más la vida del padre del aula de Sarmiento por quien hoy, bueno en realidad el día de ayer, se conmemoró el día del maestro. Y feliz día a todas las series. que como cayó domingo no pudimos hacerles un programa programa homenaje, pero el beso grande a todas las señoritas que bueno que pasaron por nuestra vida. Exactamente. El colegio formaron. María Auxiliadora de Luján por y acá. El colegio San José de las Hermanas Dominicas.